Bienvenidos a este webinar de Modelical en el que vamos a hablaros de, de familias en Revit. Entonces, eh, esto no pretende ser una clase en la que os vayamos a enseñar cómo se hace una familia, sino más bien pues una charla en la que os vamos a compartir nuestras experiencias basadas en proyecto. Aquí tengo a tres de mis compañeros, ahora os los presento. En el que, bueno, ya os digo, van a, vamos a contaros experiencias relacionadas con el uso de familias en proyectos para que salgan como temas de debate y que os den ideas. Y si tenéis cualquier pregunta podéis ir en el chat escribiéndolo e iremos contestando, eh, seguramente más hacia el final, a no ser que haya algo como muy concreto. Iremos recopilando todas vuestras preguntas, así que no os cortéis y cuanto más participéis, pues mucho mejor. Entonces, vamos para allá. Os presento un poco a los que estamos aquí, a mis tres compañeros. Empiezo por Natalia. Natalia es arquitecta y, bueno, tampoco me voy a extender mucho presentando a todo el mundo, pero eh, Natalia ha participado en, pues, en proyectos, de, sobre todo, de arquitectura, y en la que ha tenido que trabajar con inter, interoperando entre distintas plataformas para atraer familias. Luego nos contará experiencia sobre ello en museos, en hoteles, en eh, estaciones de, de tren... Luego tenemos a mi compañero Álvaro Bravo, que es bueno de aquí seguramente el más experto en, en MEP. Él es, eh, Ha tratado con bueno eh, todo tipo de familias, de, con conectores, electricidad para data centers, eh, edificios de oficinas, eh, bueno, eh, y además eh, también con, con proyectos de arquitectura. Luego tenemos a, a Bego, mi compañera Begoña Gasón que es nuestra Product Manager, es la que lidera todos los desarrollos que, de producto que hacemos en, en Modelical. Además es nuestra líder en realidad virtual, o sea que tiene una gran experiencia y luego también ha participado en muchos proyectos BIM, como creo que todos los que estamos en Modelical, o sea que luego nos compartirá algún desarrollo que tenemos relativos a familias. Y bueno, por último soy yo, Alberto Ramos, que bueno, seré el que les dé paso y nada. Eh, pues eso, he participado en variedad de proyectos BIM, eh, ya que llevo unos cuantos años aquí, y últimamente más relacionados con la parte eh, de operación y mantenimiento de Facility Management. Entonces, venga, comenzamos. Las familias en Revit. Eh, un tema un poco amplio, ¿no? Eh, Seguro que todos aquí, me extraña que haya alguien que no sepa lo que es una familia, pero bueno, son los principales componentes paramétricos de, de los modelos. Eh, en especial, bueno, en, en el caso de Revit, ¿no? Todo está lleno de familias y, bueno, seguro que tenéis mucha experiencia creando Y si no es creando, seguro que utilizando familias. ¿vale? En el momento que modeláis vais a utilizar familias. Desde la típica familia de puerta que, nos, que todos tenemos y que nos gusta llevarnos de proyecto a proyecto, hasta familias pues de mobiliario o familias más complejas. ¿Vale? Como el tema de familias, eh, aprender a hacer familias, es un tema muy amplio. ¿no? Podríamos empezar desde qué plantilla de familia cogemos, la parametrización inicial... Crear los planos de referencia que van a definir lo que luego va a permitir que aquello se transforme ¿no? en, en, en distintas dimensiones y con distintas propiedades. La geometría, crear barridos, eh, extrusiones a partir del esqueleto paramétrico que hemos creado. Crear distintos tipos que luego son los que utilizaremos en los proyectos. Visibilidad, giros, los giros que son un poco un poco tricky, no en, en, que nunca funcionan a la primera. Eh, Familias repetidas ¿no? que nos permiten pues eso, crear a partir de la longitud, tener distintas eh, variedades que vaya acumulándose el número de elementos que se repiten, anotaciones, familias anidadas en el que dentro luego del modelo podemos elegir qué tipo de familia estamos utilizando. Eh, pues eso ya yéndonos a familias más complejas en el que combinamos un poco de todo que si familias anidadas, que si huecos que también los huecos son bastante tricky ¿no? que luego si tenemos que fijarnos si lo hacen el anfitrión si no eh, y luego bueno todo el tema de casi de familias MEP que es casi un mundo aparte en el que entramos ya también al tema de conectores temas de bueno ajustar para que luego el, las lookup table que luego se nos ajuste a los diámetros donde las donde las colocamos al final el tema de familias es eh, conocer todos los de, de, todos los detalles de las familias pues eh, lleva muchísimo tiempo y sobre todo al final es práctica o sea sí que es verdad que hay que tener una base en el que eh, pues saber un poco qué, qué, son, qué es lo que nos encontramos en el entorno de familia, pero luego eh, creo que los que estamos aquí y cualquier, seguro es que muchos de vosotros estéis de acuerdo, al final es práctica. Hacer la primera puerta eh, os va a dar muchos problemas, pero cuando llevéis diez puertas seguro que lo tenéis pillado por la mano y empezáis a complicarlo un poco más. ¿Vale? Como, es, como sí que hay que tener una base, pues nada, nosotros os recomendamos que eh, os apuntéis a, al curso de campus que tenemos referido a ello. Tenemos eh, cursos tanto de arquitectura, bueno, ya sabéis que en nuestra web, luego os facilitamos el link por aquí, pues tenemos cursos de familias, eh, tanto de arquitectura como de estructura, como de MEP, y nada, que para seguir... Sabemos todos que tenemos una vida muy ocupada, que no tenemos tiempo para seguir un curso al día a día. Pues bueno, esto es una manera de, eh, más, de seguirlo con, con, con comodidad, ¿no? A vuestro ritmo y poco a poco, y bueno, ir afianzando sobre todo los resultados a partir de la práctica. Bueno, vamos a hablar un poco de buenas prácticas. Eh, buenas prácticas en familias al final viene todo de la práctica, ¿no? De, de, de la práctica, evidentemente, por eso son buenas prácticas. Quiero decir del uso, ¿no? Y es un poco de vuestra experiencia personal. Nosotros podemos, pues a partir de lo que vamos a intentar en este webinar es compartiros experiencias que hemos tenido en proyectos y que nos han, pues eso, que nos han enseñado cómo utilizar ciertas familias, ¿vale? Eh, usos que se le pueden dar que quizás no son los más convencionales los que podríamos tener en el curso de cómo hacer una familia. Si tendríamos que dar dos consejos, tres consejos, serían un poco estos. El primero y más importante, que se ajuste a los usos, al uso que le vamos a dar. O sea, no queremos una familia y luego nos encontramos... Bueno, nosotros evidentemente, como tenemos que participar en distintos proyectos con familias de distintos clientes, nos hemos encontrado muchos casos. Entonces, eh, pues eso, nos... Eh, no nos gusta, nos fastidia un poco más cuando nos encontramos con familias que de repente cargan mucho el modelo y tienen un nivel de detalle excesivo para lo que son utilizadas, que se heredan de otros proyectos o incluso que son descargadas. ¿no? Eh, siempre recomendamos, oye, si lo puedes crear, mejor que descargártelo porque seguro que se va a adaptar eh, mucho más a, a tu uso. ¿vale? Y luego, parametrización, pues por supuesto. ¿no? Eh, eh, la gran ventaja de las familias es eso, que las podemos parametrizar. Pero, eh, ojo, ¿no? cuando yo abro una familia y me encuentro esto, pues pues sé que voy a echar la tarde encontrando eh, cuáles constraints are not satisfied. Pues claro que no están satisfied. Vete a saber dónde están y y, y, y pues eso, que te tires un rato encontrando dónde están, dónde tienes el problema. Entonces, bueno, eh, la intención de hoy, ya os digo, es compartiros experiencias de proyectos y sin más voy a dar paso a, a Álvaro que os va a contar eh, un ejemplo práctico que hemos tenido con familias con anfitriones. Hola, <coughs> gracias Alberto. Eh, ¿Se me oye bien? Sí, te, te oímos. Muy bien. Pues nada, bienvenidos. Eh, buenas tardes, buenos días allá desde donde os conectéis. Eh, familias con eh, anfitrión. Vamos a hablar de familias y anfitrión y sí, seguimos hablando de BIM y dentro del entorno Revit. Eh, por ejemplificar eh, esos dos términos, eh, un, la familia podría ser una ventana y el anfitrión es ese elemento que busca la familia en la que se aloja, o sea, es decir, pues un muro. Entonces, Si no disponemos de un muro, no podremos ubicar o localizar eh, la ventana en cuestión, la ventana o la familia que, que tengamos entre manos. Puede ser pues, una luminaria, por ejemplo, que busque un techo. Entonces, Esta propiedad eh, es algo innato a, a la familia que está creada. O sea, como veis en pantalla, eh, si vamos a crear una nueva familia desde la template, aquí ya lo elegimos. Si queremos crear una familia basada pues en cara, en cubierta, en muro, en suelo, en techo, y es algo que no se puede cambiar. Por lo tanto, es, es importante conocer esto desde un principio a la hora de eh, bueno, gestionar nuestro modelado y la información. Eh, entonces las familias basadas en un anfitrión, si mm, volvéis a la eh, pestaña anterior, slide, sí, las familias basadas en anfitrión eh, pueden parecer eh, ventajosas puesto que actualizan su posición en base al anfitrión. Si el falso techo eh, se eleva o baja, la luminaria también lo va a hacer. Sin embargo, también puede ser un problema, sobre todo cuando no somos eh, los autores o los responsables eh, del elemento anfitrión es decir si por ejemplo el techo está en un link está en el link de arquitectura y nosotros trabajamos en el modelo de instalaciones o de iluminación eh, bueno pues eh, si ese techo eh, tiene modificaciones nos pueden afectar drásticamente a nuestro modelo entonces eh, bueno mmm, nos puede ocasionar destrozos en nuestro, en nuestro modelo o, o, o provocar problemas de coordinación ¿Qué solución tenemos a esto? Eh, bueno, de primera la solución sería no haber usado eh, familias con, con anfitrión, eh, pero bueno, si nos vemos en esa tesitura, las podemos recolocar. La manera que de recolocarlas es eh, manualmente, <coughs> eh, lo que bueno, puede ser un poco tedioso. La otra forma es eh, la sustitución. No se puede hacer manualmente puesto que Revit no permite la selección de familias. Entre familias con host y familias sin host, eh, pero tenemos la opción de hacerlo de manera automatizada, pues con Dynamo, por ejemplo, que además pues, eh, nos puede sistematizar bastante el flujo y podemos además eh, incluir pues, otros parámetros a transferir entre las familias originales y eh, las nuevas. Eh, si la familia es MEP, bueno, pues entonces tendremos que tener en cuenta eh, pues, si tienen eh, no sé, terminales de aire, si están conectados a, a, pues, a conductos de clima, de HVAC, eh, si son luminarias pues si tienen circuitos. Vamos a ver un, una muestra en el siguiente vídeo. Aquí tenemos pues bueno diferentes eh, techos con diferentes familias, verde, naranja y rojo los he distribuido así. Eh, las rojas son familias con host y ahí vemos eh, que sí eh, desplazamos el falso techo, todas se actualizan y bajan pues, el, el, la, misma, eh, la misma dimensión que, que hemos bajado el falso techo. ¿Qué ocurre si evitamos el perfil del falso techo? Pues bueno, ahí acabamos de ver que los rociadores eh, se nos acaban de caer hasta, hasta el nivel, hasta el 0.0. Eh, las, las familias han perdido su, su referencia, ahí en host pone no asociado, y lo que esto representa es que vamos a poder moverlas dentro del mismo plano, pero no en altura, es decir, son elementos que no se van a poder coordinar, han quedado congelados. Esto es un problema bastante serio. La otra opción que tenemos es, incluso usando familias con anfitrión, no ubicarlas directamente en el elemento que buscan, en el techo, sino en un plano de referencia. De esta forma, bueno, eh, podemos desplazar, o, sea, o alguien puede desplazar estos elementos anfitriones, pero eh, la autoría de eh, la instalación no la perdemos. O sea, somos nosotros los que decidimos cómo se coordina. Y eh, en el último caso, el que más me puede gustar a mí, ¿no? Eh, son las familias eh, sin host, o sea, las familias libres eh, de las que somos totalmente dueños. Si elevamos el falso techo, vemos que no eh, se arrastran con él, o sea que tendremos que hacer un trabajo de coordinación posterior, pero ya es, eh, es conocedor nuestro y además podremos eh, coordinarlo pues, de una manera que eh, no a nosotros nos convenga, como por ejemplo ahí en la imagen, dejamos las luminarias eh, colocadas a la misma distancia desde el suelo, aunque nos hayan eh, modificado el, el, el falso techo. Pues, eh, lo más importante de esto es eh, tener claro bueno, cómo queremos trabajar ¿Y, y, y quién puede llegar a modificar eh, unos elementos u otros. Eh, ¿Qué podemos hacer en el caso de, de las familias en rojo, de las familias eh, con host que han quedado perdidas? Para posicionarlas deberíamos de clicar sobre el elemento anfitrión que están buscando, o sea, sobre un falso techo. Y si no lo tenemos porque ha sido eliminado, es un problema. Eh, con los rociadores ya poco hay que hacer, pero eh, podemos eh, irnos a Dynamo. En Dynamo, pues, con un proceso tan sencillo como el que veis en pantalla, podemos elegir la nueva familia eh, sin host que queremos localizar en eh, el X y Z en el que están ubicadas actualmente las, las familias eh, eh, que han perdido la referencia. Además, pues, podemos hacer la transferencia de parámetros como de comments u otros. Ahora voy a seleccionar eh, eh, las familias, eh, eliminado las familias eh, con host y han quedado las nuevas familias que acabo de ubicar mediante Dynamo en la misma posición que estaban las antiguas. Ahora sí, estas familias son totalmente libres. Somos eh, totalmente responsables eh, de eh, nuestro modelo de... MET, por ejemplo, eh, totalmente desligado de eh, elementos de, de otros links. Pues Lo que digo, las familias con host no tienen por qué ser eh, especialmente malas o negativas, sino es la forma que tenemos nosotros de, de afrontar el modelado. O sea, si, si, si en un proyecto están interviniendo pues, eh, diferentes partes, eh, cada uno responsable de un modelo, o, o somos... Eh, nosotros autores completamente de, de, de todos los elementos y hablando de coordinación eh, os doy paso a, a mi compañera Natalia que es la, la experta en este tema eh, Buenas tardes a todos, me escucháis también eh, Te escuchamos Natalia Vale, pues eh, yo voy a explicar un, un, un caso práctico del uso de familia para coordinación entonces, como muy bien todos sabéis, eh, la, la estrategia de coordinación en proyectos es muy importante. Y en este caso en concreto que os voy a mostrar, que se trata de un museo en, en Oriente Medio, eh, donde la complejidad de la geometría y el diseño de la museografía eh, obligaba a estudiar muy bien la, eh, dicha estrategia. Entonces, eh, como podéis ver en las imágenes... Eh, en el falso techo, bueno, los proyectores tienen un gran peso en el diseño de esta museografía. Eh, las proyecciones, como estáis viendo en, en la imagen, eh, se convierten en un elemento a coordinar. Entonces, para ello, lo que, la estrategia que, que seguimos fue la creación de una familia paramétrica que nos permitiera hacer la réplica exacta de, del proyector y el cono de proyección en sí. Entonces, debemos de presentar estos dos elementos de manera exacta y para ello para, para controlarlo creamos parámetros tal como la profundidad del cono el giro la inclinación ancho alto y demás eh, por otro lado también era muy importante poder controlar la visualización de estos elementos independientemente para de esta manera bueno y esto lo hacíamos eh, mediante anidación de familias eh, anidando ambas familias en otra y aplicando subcategorías a estas. Y de esta manera, lo que podemos conseguir es aislar los conos de proyección, que eran muy importantes para evitar eh, que se produjeran eh, sombras en las proyecciones. Y eh, exportábamos esta vista de estos elementos aislados y desde Navis, en este caso usamos, eh, sacábamos informes de, de colisión. Entonces, de esta manera podíamos detectar rápidamente con qué elementos había colisión y nos podía eh, ocasionar estas sombras que, que no era viable en este proyecto. Entonces, eh, como he dicho, en este caso eh, la estrategia de coordinación tenía que ser muy importante y de esta manera conseguimos la limpieza de, de las proyecciones. Entonces, ahora paso... Eh, doy paso a mi compañero Alberto, que os va a contar otro caso práctico de familias. Vale. Pues eh, gracias, Natalia. Eh, os vamos a contar, os voy a contar ahora eh, familias que utilizamos y un poco estrategias para modelado lineal. ¿no? De, En este caso va a ser un tramo ferroviario, pero también lo hemos hecho pues, bueno, para eh, componentes de, del cladding de, de vías de metro, bueno... Eh, Sirve mucho eh, modelado también de puentes bueno y es el, eh, en este caso, os cuento que era el modelado que tenía como dos partes este proyecto. La primera era el modelado en sí de la de los tramos de vía, digamos, adaptado a la, a la a la, a la al trazo de la vía y luego el, el proyecto en sí era la colocación, era la reforma de este tramo de vía y la colocación de estos elementos que veis en pantalla, de los elementos que... Eh, tenían que colocar en diversos puntos kilométricos. Entonces, ellos tenían el problema de, eh, vale, esto va a cambiar bastante, tenemos además muchos tramos de vía y eh, lo que sabemos de cada uno es, tenían un Excel donde sabían qué, componente, qué tipo de componente tenían que colocar en cada punto kilométrico asociado a cierta información. Entonces, bueno, eh, ¿cuál fue la estrategia que seguimos? La primera estrategia, lo primero que teníamos que hacer era modelar la vía, ¿no?, en la que la información de partida pues fue, nos descargamos el CAD de la, de la agencia, en este caso de, de ferrocarril, donde sí que teníamos podíamos extraer la línea que, no, que delimitaba la vía de todo el tramo que teníamos que hacer. que No me acuerdo, pero bueno no me voy a pillar los dedos en los kilómetros que había. Y luego, además, esa linea, eso estaba partido por tramos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros necesitábamos era colocar un componente, una familia dentro de cada uno de esos tramos y eh, identificar cuál era su punto kilométrico inicial y su punto kilométrico final, dado que nosotros el punto kilométrico, de la, en este caso de la estación, sí que lo sabíamos. Entonces, era contar hacia adelante y contar hacia atrás. Lo que hicimos fue una familia de componente métrico adaptativo, que no sé si os sonará, pero son un tipo de familias muy especial en el que tú defines eh, unos puntos que son los que tú vas a colocar y a partir de ahí la geometría se va a adaptar a esos puntos en un principio era una familia con seis puntos adaptativos en el que con esos seis, sobre todo los tres de arriba y los tres de abajo para coordinar que estuviera en vertical los tres de arriba lo que, y lo que nos hacía era poder definir las curvas en, digamos, en planta y también la elevación vale, entonces a partir de Dynamo lo que hicimos fue partir la línea, importarnos la línea que habíamos extraído del CAD de toda la vía, partirla en esos tramos y eh, el tramo en sí, sabíamos punto inicial y punto final. vale. Pues allá vamos el punto medio para poder darle esos tres puntos y luego hacíamos el desfase para darle los otros tres. Entonces ya ahí podíamos colocar con Dynamo de una vez todos los tramos, que bueno, pues eh, no, me, no me acuerdo del número, pero imaginaros, no sé si eran, no sé si voy a decir una barbaridad, pero eran como 100 kilómetros o algo así, igual he dicho una no me acuerdo muy bien, pero vamos, eran muchos tramos de vía eh, en los que lo colocamos con Dynamo y teníamos ahí la información de su punto kilométrico inicial y punto kilométrico final resultó que después esa definición de la familia que habéis visto no era suficiente y el cliente nos pidió darle como algo más realista entonces la familia de modelo genérico ya sí que se volvió una locura en la que teníamos que importamos otras familias de modelos genéricos dentro de esta eh, y asociando barridos y perfiles, pues conseguimos una representación que aquí en la familia está un poco fea, pero digamos que alcanzaba un, vamos, un tramo de vía como el que todos nos imaginamos, que también, por supuesto, colocamos con Dynamo a partir de los puntos adaptativos. Una vez colocados los, los tramos de vía, ya sabíamos puntos kilométricos inicial y final. Entonces, a partir, ya os digo, ellos tenían un Excel como este en el que sabían pues eso, qué tipo de elemento tenían que colocar en cada punto kilométrico. Nosotros lo que hicimos fue, primero, crear esas familias, eran familias de modelo genérico, en lo que lo importante era que su punto de disección era el eje de la vía, ¿vale? Y luego nosotros sabíamos a qué distancia estaban de ese eje de la vía, más luego la representación en planta eh, y las, bueno, y al final las, eh, los parámetros que iban a contener la información que era para lo que ellos lo querían, ¿no? Para luego poder gestionarlo de cara a la operación. Entonces, luego... Hicimos otra rutina de Dynamo en la que al final lo que hacíamos era leer el Excel, extraer eh, los puntos kilométricos, a partir del punto kilométrico de cada, de cada elemento, localizarlo. Para eso preguntábamos a las familias de vía que habíamos puesto anteriormente. Cuando encontrábamos en la que estaba el punto kilométrico, vale, pues a partir de ahí contábamos y encontrábamos el punto exacto. Ahí colocábamos la familia, identificando qué tipo de familia era, la rotábamos ¿no? respecto a la dirección de la vía y rellenábamos sus parámetros. Entonces, al final, el resultado pues, era que teníamos un modelo en el que, además de tener modelado el tramo longitudinal de la vía, teníamos también colocados los, la, las familias en las que todas tenían su información y esto se podría extraer pues, bien en, en, en tablas y para su gestión posterior. Vale, pues os paso de nuevo con Natalia, que os va a contar también otro uso muy específico de familias que tuvimos en un proyecto, que era para generar la señalética de un edificio de oficinas. Vale, pues como bueno el objetivo de este, de este proyecto surge como la necesidad de crear un repositorio común de todas las señales existentes en un edificio de oficinas. Entonces, eh, el, las operaciones que el cliente quería realizar con este repositorio eran, eh, primero, ubicar todas estas señales en, en un modelo, eh, poder contarlas, hacer un recuentro y un filtra, filtrado según el tipo y, y, y otro más eh, poder eh, imprimir cada una de estas señales entonces eh, la estrategia que seguimos para, para desarrollar esto fue la creación de dos tipos de, de familias por un lado eh, la familia de señales de, para la, la localización y por el otro las familias de señales para la impresión las de localización eh, son, eh, eran modelos genéricos eh, que, re, que representaban de manera muy simplificada los elementos en planta y, y que a su vez contienen toda la información necesaria para, eh, para luego eh, incluirla a, la, a las familias de impresión. Entonces, eh, bueno, ahí podemos ver todos los parámetros que tenía en, en la anterior diapositiva, todos los parámetros que, que estas familias de modelos genéricos contienen, que es toda la información, como he dicho, y, por otro lado, las familias de impresión son eh, title blocks o cuadros de rotulación, que son el tamaño real de la, de la señal en sí, que están gestionadas por parámetros de etiqueta. Cada una eh, de, estos, eh, de estas señales es una familia eh, y, están, y tienen asignada una codificación específica. Entonces, eh, bueno, la codificación. Eh, quisimos utilizar eh, una simbología que, eh, según eh, los símbolos que contenía la señal para que fuera más intuitivo. Entonces, bueno, aquí vemos un poco, por ejemplo, el símbolo que contiene la señal, eh, la nomenclatura que usamos y, por ejemplo, el triangulito de derecha, la D derecha izquierda y, bueno, pues para que fuera un poco intuitivo. Eh, esto es un ejemplo, por ejemplo, de esto es una señal, por ejemplo, eh, el código es de 02 dd y entonces, D02 identifica a dos textos, el guión, la separación, y DD, porque tenía eh, indicadores hacia la derecha dos veces, como, como los dos textos. Este otro ejemplo, D01, guión D, pues un poco lo mismo, un único texto, D01, guión D, derecha. Eh, entonces, ahora el kit de la, de la cuestión, lo más interesante, era la manera de relacionar estas familias de localización y las familias de impresión. Entonces, en la primera imagen vemos eh, estas, eh, los parámetros de la familia de localización. Entonces, el primero nos indica el número de cuerpos por el que estaba formado la familia de impresión. En este caso, cinco. Eh, vemos a la derecha del todo pues, los cinco cuerpos que la, que la componen. Luego, el primer paquete de, de parámetros... Eh, el, eh, las, los parámetros decenales eh, eh, llaman al código de la familia de Titeblock que va a, a formar ese paquete. Entonces, el primero, por ejemplo, si nos fijamos en, en el 10, tiene el código del, del Titeblock que va a generar. Entonces, así consecutivamente formábamos toda la, la señal completa. Entonces, eh, en este cuadro vemos un poco la relación de la que estaba hablando. El primer, los primeros parámetros, en la primera columna, hacen referencia a, a la familia de, de localización. A la derecha, parámetros de impresión, lo mismo. Son etiquetas que leen lo, la información que está contenida en el parámetro de texto de la familia de localización. Entonces, de esta manera eh, conseguíamos eh, eh, esa relación que ahora Álvaro os va a comentar, eh, os va a comentar cómo eh, desarrollamos la macro para que esto fuera de manera más automática. Sí, Gracias, Natalia. Eh, bueno, aquí, el, en este proyecto, el cliente tenía eh, tiene un mega campus y con la cantidad de, de reformas que se hacen en una instalación de, de esta envergadura, eh, quería conocer, eh, pues bueno, cada vez que hay una reforma o que cambian no sé, departamentos de, de un lugar a otro, ¿cuántas familias tengo ah, que...? COVID, y, no, ¿qué la señalética es súper importante. Además, además. Entonces, según la nueva disposición de espacios, ¿cómo tengo que eh, actualizar eh, las señales? Y luego, ¿qué señales tengo que eh, volver a imprimir para volver a colocar pues, por, por el edificio? Entonces Llega la parte de automatización, que parece la magia, pero en realidad... Eh, todo lo importante es lo que ha estado contando Natalia hasta ahora, eh, que es cómo se estructura eh, toda la información dentro del modelo. Y la, auto, la automatización lo que hace es relacionar las, eh, las señales posicionadas en el modelo, las eh, señales de localización, que decía Natalia, eh, hasta que eh, la relaciona con eh, el plano. El plano, la cartela que se imprime desde Revit y es pues eh, la señal. Entonces, la señal puede estar constituida por más o menos eh, planos, cuerpos. Eh, en cuanto a la automatización, entonces, eh, tenemos eh, dos vías, o puede ser bidireccional. Eh, una es que seleccionamos unas señales eh, que sabemos que hay que volver a eh, imprimir y hay que volver a colocar en las paredes. Eh, y entonces, de ahí nos sacan los, los nuevos planos. Y la siguiente, eh, la siguiente vía es... Eh, Queremos, eh, queremos imprimir una familia específica, queremos imprimir una señal específica eh, y lo que hacemos es comprobar que ese plano está actualizado según los datos que hay metidos en la familia localizada en el modelo. ¿vale? Eh, vamos a verlo, vamos además de estos organigramas, eh, lo vemos directamente en acción y se entenderá mejor. Ahí tenemos dos familias de localización, una de ellas pues, es directorio planta, tiene cuatro eh, cuerpos, el título de cada uno de los cuerpos y cada uno de los cuerpos pues tiene unas, unos nombres. Seleccionamos en generar cartela y nos indica: se han creado nuevo, eh, se han creado cuatro carteles nuevos. Si vamos allá al Project Browser, vemos aquí los cuatro planos que corresponden a los cuatro cuerpos de la señal completa. Eh, si sí, eh, vamos al otro ejemplo a la otra señal en este caso es eh, una informativa de a, junto a los ascensores entonces solamente tiene un cuerpo en este caso eh, bueno pues con, con cuatro líneas generamos entonces utilizando el mismo botón y nos indica se ha generado un nuevo plano y ahí lo tenemos bajo el nombre de esa señal tenemos su plano ahora bien qué ocurre entonces si eh, se modifican los espacios, hay que eh, cambiar las eh, señales. O sea, actualizamos los parámetros de esas señales, eh, ya no es un restaurante, ahora es un café y shop, pues lo llamamos store. Y en la otra señal, pues eh, desaparecen las oficinas, por ejemplo, se convierte todo en meeting rooms y el restaurante no está disponible, por lo tanto, lo eliminamos de la señal. Ahora, las señales están actualizadas en el modelo. Ahora entonces, una vía, eh, seleccionamos la familia que sabemos que ha cambiado y utilizando el mismo eh, botón de antes, generamos la cartela. Ahora nos avisa de que no se ha creado ningún plano, sino que se han modificado dos planos. Dos planos de los cuatro eh, cuerpos que tenía la eh, esta señal. Entonces Si vamos ahora y abrimos cada uno de ellos... Vemos que continúan igual los que nos han actualizado y ahí está café o Store. Están actualizados los cuerpos de la señal que eh, ha sido modificada. Eh, la otra vía, el otro organigrama que teníamos era, ¿alguien ha actualizado eh, esa familia? Eh, pero a nosotros lo que nos interesa es que tenemos que reimprimir este, este cartel. Entonces, ¿está este cartel actualizado? ¿Está este plano actualizado? Pues se le, eh, clicamos sobre el botón verificación. Y nos dice, se ha eh, actualizado y ahí tenemos, eh, Meeting Rooms, ya no hay oficinas y no hay restaurante. Así es que, eh, ya como comentaba al principio, eh, esto es lo, lo que parece magia o lo que el cliente pues, eh, va a usar más al día a día, pero el trabajo interesante en cuestión de BIM es toda, toda la estructura de información que hay detrás. Y ahora os voy a introducir a Bego. Y... don Álvaro, que iba a decir que la mejor noticia de esto es que el cliente ahora mismo lo está usando. O sea, que no es algo que es una flipada que nos hemos inventado, sino que de, de verdad lo están usando. Y, ya, y bueno, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? En tema de COVID, que ha sido el boom de la señalética, pues... Mira, han tenido una manera una mejor manera de gestionar todo esto. Sí, sí, es cierto. No podemos estar más contentos que, que, que se usen eh, nuestros productos o modelos. Y además, incluso este, este proyecto vino por, por necesidad del propio cliente que, que ya conocíamos. ¿no? Pero sí, genial. Pues, eh, bueno, introduzco a Bego que trae uno de los puntos más fuertes de, de este webinar. Bueno, bueno. Eh... Sabemos que tenéis por ahí algunas preguntillas y que ya estáis empezando a, a, a escribir por el chat, ¿vale? Pero queremos terminar con esta última parte y luego ya procedemos a, a todo el tema de preguntas que, que nos gustaría, pues eso, que realmente nos compartáis, nos compartáis aquellas dudas de proyectos que tengáis o aquellas cosillas que nos queráis comentar, ¿vale? Entonces eh, es si la pantalla, me... Vale, voy a compartir mi pantalla. Vale. Eh, por aquí, aquí tengo la presentación eh, eh, bueno, a ver, ahora luego os voy a pasar una, una pequeña encuesta ¿vale? pero en esta segunda parte de la presentación básicamente eh, queríamos cambiar un poco el tema antes estábamos hablando de las mejores prácticas para trabajar las familias en nuestros proyectos y ahora queremos hablar o hacer alguna mención de cuáles son las mejores prácticas que, que nosotros consideramos para gestionar las familias dentro de dentro de nuestra propia organización, ¿vale? Eh, entonces, eh, bueno, aquí tengo la, el apartado de la encuesta. Eh, a ver, no sé si os voy a pasar por aquí la encuesta. Es aquí. Ya lo he puesto, Bego. Ya lo has puesto, vale. Bien. Vale, entonces eh, lo que os quería preguntar era si, eh, si vosotros utilizáis alguna librería o, li, o biblioteca de gestión externa de familias para, para vuestros proyectos. Vale, existen bastantes eh, en el mercado. Eh, nosotros os vamos a contar la que nosotros utilizamos, la que hemos, la que hemos desarrollado in-house. Eh, pero bueno, existen otras librerías, aunque yo creo que no, no abarcan todo el tema con eh, todo, toda la complejidad que puede tener la gestión de las familias dentro de, de una empresa. vale Luego, si no, en el, en el turno de preguntas, pues no nos no comentáis vuestra, vuestras experiencias. Bueno, pues bastante gente, ¿no? Sí. Bastante gente sí que lo usa. Eh, vale. Por aquí sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. sí. sí. Vale. vale. Perfecto. Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que nosotros creemos, según nuestra experiencia, que suele suceder en las empresas cuando, cuando sí utilizan una librería de familias? Está el caso que, de que no se utilicen, entonces, pues es todo mucho más caótico, ¿no? Pero incluso cuando, cuando tenemos una librería de familias de, dentro de una, dentro de nuestra organización, Suele pasar eh, algunas cosas, ¿no? Que eh, tra empezamos a trabajar en proyectos, en un, proyecto en, en, un, en un proyecto cualquiera, cargamos las familias de nuestra de nuestro gestor de, de familias y nos surge, nos surge la necesidad de modificar esas familias, ¿no? Pues y además un poco sin control, porque si estamos trabajando varias personas en un mismo proyecto, muchas veces ni siquiera ni siquiera ni siquiera eh, tenemos como un control general ¿no? de qué familias se ha modificado el proyecto. Entonces, pues yo necesito cambiar esta familia y añadirle otra familia anidada por lo que sea. Oye, otra persona tiene otra necesidad, entonces empiezan a modificar familias. Eh, eh, entonces, eh, cuando el proyecto termina, pues rara vez volvemos a cargar en las familias actualizadas, ¿no? que en general deberían haberse actualizado a mejor, eh, en, nuestra, en nuestra librería de, de, de familias. Eh, por otro lado, también, también puede suceder, ya no solo hablando de la geometría de la familia, casi más importante es que muchas veces se modifican los parámetros de las familias para adaptarlos a las necesidades de los proyectos. Parámetros me refiero. Eh, por ejemplo, si estamos en un proyecto as-built o de Facility Management, pues vamos a, a tener, eh, a necesitar unos parámetros específicos para cada uno de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a menudo pasa que las familias de librerías están obsoletas y las familias de eh, son inconsistentes dentro de... O sea, los parámetros de las familias son inconsistentes ¿no? dentro de nuestra organización. No, no tenemos como... Una, un criterio consistente en, en el nombrado de estos parámetros en los diferentes tipos de familias cuando hemos trabajado en muchos proyectos diferentes usando esas familias. Eh, entonces, bueno, pues por, en primer lugar, nuestra recomendación sería que hubiese una persona siempre encargada ¿no? de, de controlar esta librería de familias. Y, y controlarla de tal forma que, que las familias tuviesen que cumplir unos requisitos para que sean aceptadas dentro de la organización y no, no cualquier persona las pueda modificar. ¿vale? O sea, solo se pueden utilizar familias dentro de la librería o, se pueden, o, o pueden haber otros criterios, pero desde luego siempre manteniendo control. Otra cosa que suele suceder en las, en las organizaciones es que tenemos templates de proyectos con, unos, con, con parámetros de proyectos y los vamos modificando o que ni siquiera tenemos plantillas de proyecto. ¿no? Entonces, eh, básicamente nosotros lo que, lo que desarrollamos es un plugin de Revit que se llama Family Matters, eh, que lo que nos permite son tres cosas principales. Eh, por un lado, eh, cargar muchas familias a muchos proyectos a la vez, es decir, que una persona sea la encargada de cargar las familias en, en nuestros proyectos de manera casi inmediata. Eh, por otro lado, cuando surgen necesidades de cambiar parámetros de esas familias, que se puedan cambiar eh, todos los parámetros leyendo de un Excel y que se cambien en todos los proyectos que nosotros llegamos, o sea, controlamos que se carguen muchas familias en muchos en uno en muchos proyectos, pero también controlamos los parámetros de estas familias, ¿vale? Y por último, eh, nuestro plugin también nos ayuda a, da, a tener consistencia en la, en, en la gestión de los parámetros de, de nuestros proyectos y de las familias de sistema. ¿Vale? Entonces ahora me voy a atrever y os voy a hacer una pequeña demostración en directo de cómo funciona, de cómo funciona el plugin. Eh, esto es una solución que, como digo, eh, es nuestra solución a este problema. Pero si tenéis problemas similares, pues siempre nos podéis decir y podemos, podemos compartiros el plugin o, sobre todo, eh, intentar daros la mejor solución para vuestros problemas eh, específicos en cuanto a, a la gestión de familias en sí. Vale, entonces, bueno, voy a abrir un proyecto que tengo de ejemplo. además por ser todavía más corporativos eh, es nuestra propia oficina <risa> vale pues, bueno, aquí bueno, me he creado un par de vistas para que sea un poquito más sencillo contaros esto entonces eh, como veis aquí dentro de las familias externas tenemos un montón de tipos de furniture vale que son las que con las que voy a hacer este ejemplo entonces tenemos eh, tenemos la necesidad por un lado de, cam de cargar estas familias en otros dos proyectos, que he creado un proyecto que es el sample architecture de Revit y otro que es eh, la plantilla de arquitectura por defecto sin nada, ¿vale? o sea que son que no tienen nada y queremos cargar todas estas familias, pero además a la vez queremos comprobar que el o sea queremos modificar los parámetros de estas familias y vamos a añadirle a, toda, a todas estas familias de una vez dos parámetros para la gestión del Facility Management. vale Como veis eh, vamos a añadir un para, dos parámetros de tipo y dos de instancia como vemos aquí, de instancia no tenemos nada que empiece por FM, que va a ser como lo voy a, como lo voy a nombrar y, eh, y de tipo tampoco. vale Entiendo que a lo mejor nos da tiempo a, a verlo en tiempo real pero pero bueno, confiar en mí. ¿Vale? Entonces, ahora voy a compartir. Decirme, ¿lo veis? Sí. ¿Veis por aquí? Vemos sí. el Vale. Bueno, pues he creado una una, una pequeña eh, plantilla, ¿vale? Que es que como funciona nuestro plugin, eh, que he, he nombrado eh, Loadable eh, Families, que son familias cargables, ¿vale? Que son las que vamos a utilizar. Entonces, simplemente aquí he creado tres nuevos parámetros: que es. Eh, facility Management Asset Code Facility manag eh, Management Supplier y Warranty. ¿no? Son tres, tres parámetros muy comunes ¿no? que se utilizan eh, para la gestión de Facility Management van a, Estos parámetros tienen un git particular que están, bueno, lo podemos ver a partir de los parámetros compartidos eh, Se van a enmarcar dentro de un grupo Son, eh, son eh, familias cargables por eso pongo family, algunos parámetros son de tipo y de distancia, y son todas las familias de tipo eh, que inician su nombre con, con, fur, con fur, ¿vale? Entonces, simplemente, bueno, si, si queréis para. Bueno, puedo cambiar y cambiar el nombre. En vez de asset code, puedo ponerle Inventory Code o lo que quiera, o lo que quiera ¿vale? Lo que necesitemos. Entonces, voy a. aquí tengo que exportar a CSV o a TSV para leerlo eh, desde Revit. Voy a abrirlo para que lo veáis. Y vamos a. a vale, eh, he cambiado por aquí algo y aquí tenemos los tres parámetros que quiero cargar en todas las familias. Vale. Entonces, ¿cómo funciona nuestra manera? Como lo solemos hacer, es nos venimos al plugin de Modelical, Family Matters, creamos un set. En el cual le decimos, eh, que voy a llamar Demo Facility Management Loadable Families. Añadimos los proyectos a los cuales queremos cargar esas familias, que son los tres que os he comentado antes: la demo que acabáis de ver, para que veáis que no os estoy mintiendo, <ríe> el ejemplo de arquitectura de Revit y el template. Son los tres que me he creado sin complicarme demasiado la vida. Las familias que quiero añadir en, en esos proyectos son añadir o modificar, aunque estén ya cargadas. Aquí tengo una librería de familias. Sería bueno, mi librería de familias. Eh, por otro lado, voy a, eh, voy a cargar el, el CSV o TSV que he creado con los tres nuevos parámetros que quiero añadir a las familias. Podría, aquí podríamos tener todos los parámetros que quisiésemos y voy a, voy a, voy a hacer el mapping entre bueno entre el csv y, y lo que yo tengo aquí por defecto en mi plugin vale simplemente pues tengo que, que ir pues eh, eh, haciendo el mapping entre cómo se llama la columna de, del excel y cómo se llama lo que, lo que me está pidiendo el proyecto no pues si son de tipo distancia pues aquí mi columna se llama type Instance. Que Casualmente se llama igual, pero se podría llamar de una forma completamente diferente y el plugin seguiría funcionando. Vale. Entonces Ya tengo el mapeado, los proyectos y las familias, que voy a cargar en los proyectos y le voy a decir que me cargue parámetros y que me cargue familias. Voy a guardarlo, porque esto lo podría configurar para que eso se hiciese automáticamente cada X tiempo, que se actualizasen las familias de mi proyecto, pero para que lo veáis en tiempo real... Eh, lo voy a cargar ahora mismo, entonces, bueno, tan solo le tengo que dar a reload y empieza a pensar, ahora mismo lo que está haciendo es abrir todos los modelos que he dicho, cargar las familias, o sea, abrir cada una de las familias, eh, añadir los parámetros, guardarlas y abrir todos estos modelos, cargar las familias y volverlo a guardar todo. Entonces, quizá tarda un par de minutos o tres, pero bueno, yo creo que es razonable. Y Dos minutos frente a tardar tres días en meter parámetros en familias, sí. Aquí teníamos... creo que compensa. <ríe> en cuanto a la, a la demostración de cómo, de cómo gestionamos nosotros las familias en, en nuestros proyectos, también teníamos la opción de enseñaros proyectos muy complejos en los cuales hemos utilizado el plugin, pero hemos preferido hacer una demo, una demo más sencilla. Eh, para que veáis un poquito el potencial, pero vamos, soy consciente que, que Alberto y Álvaro, no sé si Natalia ha utilizado mucho el plugin en sus proyectos supongo que también, pero soy muy consciente de que, de que Alberto y Álvaro les, les, ha, les ha ayudado bastante en, en sus proyectos Sí, sí, sí. Eh, sí no, no lo dudes y nos ha ahorrado otra semana más de revisión de consistencia entre modelos Claro, es Porque que al hay, final Hay proyectos en los que eh, bueno, hay familias que se repiten, eh, parámetros también que se repiten entre diferentes eh, modelos de un mismo proyecto. Entonces, controlar esa consistencia eh, sería difícil sin una herramienta como esta. Sí, ya, claro. No solo en familias, o sea, al final también mete parámetros en proyectos, que todos sabéis el rollo que es meter un parámetro y empezar a marcar a qué categorías corresponde. Que seguro que al tercer parámetro que metes ya se te olvida el plan B fixtures o se te olvida otro. Yeah. Bueno, pues así te ahorras ese mal trago, ese mal ratito, y encima lo haces bien. He creado una segunda parte que si me da tiempo os lo hago de ver cómo se gestionan los parámetros también en los proyectos. Bueno, esto ya ha terminado. Eh... Vale. Y entonces, pues vamos, para ver. No sé si veis. Eh... Veis mi pantalla. Vemos tu escritorio, sí. El escritorio, ¿no? Bueno, pues ya, ya vemos que ha funcionado porque son las bueno son las, eh, 6 y 52, ha vuelto a grabar, ha eh, a, a sobrescrito ¿no? los archivos y además ha sobrescrito todas las familias. Lo veis que todos todo tienen fecha, fecha de ahora mismo. Pero bueno, para que lo veáis, pues voy a abrir el proyecto otra vez. Vale, bueno, en la misma silla de antes que os decía. Eh, por aquí tenemos le habíamos puesto un parámetro de distancia que era fm eh, asset code y le habíamos puesto por aquí eh, estos dos fm supplier y fm warranty start date ¿vale? luego por otro lado como decía he creado una planta muy sencillita de, de, de la oficina con una habitación vale que sería, eh, bueno, pues sería como un parámetro de, de proyecto, ¿no? Cómo gestionamos las habitaciones de un proyecto. Y por aquí veis que no tenemos tampoco, eh, a ver, ¿cómo se llamaba? The System Families. Vale, eh, vale, he, he, he pensado añadir dos parámetros a las habitaciones, a todas las habitaciones del, pro, del proyecto, ¿no? Space Gross Area y Space Usable, eh, usable eh, Height. Vale, entonces como veis, simplemente la prueba de la verdad que aquí no hay nada. Cierro el proyecto. Y igual, lo único que tenemos que hacer es venirnos a nuestro plugin. Aquí tengo, eh, esto lo, lo he creado ya para no tardar tanto, he puesto el files eh, la demo que acabáis de ver. Eh, no vamos a añadir más familias en los proyectos, bueno... Se me, ha olvidado de, bueno, se me ha olvidado enseñaros que en los otros dos proyectos también se habían cargado las familias, pero bueno, ahora, ahora lo hago. Vamos a poner el mapeo, el mapeo de eh, el CSV de, de la pestañita esta de, de Excel que os acabo de enseñar, en el cual añadimos estos dos nuevos parámetros. Está todo correcto. Y le doy, ahora le doy a Overwrite Categories, no, sé, no lo he contado muy bien, perdón, pero la diferencia entre las familias de sistema y los, y los, y los parámetros de proyecto, los parámetros de las familias de sistema de nuestros proyectos, es que eh, se definen por las categorías de Revit. Entonces, eh, igual, pues eh, definimos los nombres de los parámetros, el grupo en el que van a estar, que son eh, parámetros de proyecto de tipo de distancia... Y lo que decía Alberto, lo más tedioso es eh, editar ¿no? para cuáles son o sea, eh, la gestión de los parámetros de las diferentes categorías ¿no? de, nuestro, de nuestro proyecto. Entonces, he puesto simplemente la categoría de rooms. Como sabéis, las categorías en Revit se definen con, de esta manera. OST, cámaras, MEP, hay un montón de categorías pero hacen referencia a las host rooms, pues hacen referencia a las habitaciones, ¿vale? Aunque tengamos room reference, room interior field, tenemos millones de categorías, pero yo no quería complejizar mucho el ejercicio, ¿vale? Entonces, este, este CSV, que es el que he exportado, es el que voy a cargar mediante, mediante nuestra aplicación, Entonces simplemente le doy a reload parameters, override categories, reload, tengo que salvar los cambios y ahora está editándolo. Espero que sea más rápido porque solo hemos puesto un proyecto y además no tiene que cargar familias, ya lo ha hecho. Podemos además. Bueno. Eh, entonces ahora para, para ver qué nos estaba engañando, vuelvo a abrir el proyecto. ¿Vale? Y en todas las habitaciones que tengamos del proyecto deberíamos tener esos dos nuevos parámetros que hemos definido. ¿Vale? Que son esos dos, Mod Space Gross Area y Mod Usable Height. Eh, y ya solo para que, para que me creáis, vale en el template de arquitectura que, que cargamos antes las familias os lo, os lo voy a enseñar. Vale, entonces tenemos el template que no había nada en el proyecto, yo lo había simplemente guardado y en Furniture tenemos todas las familias que habíamos definido. Entonces esa es la manera de gestionar con control tanto las familias como los, como los parámetros de las familias y los parámetros de nuestros proyectos eh, en Revit. Y a no ser que tengáis alguna duda y queráis que haga algo más en directo, por mi parte eh, dejo de compartir ya pantalla. Vale, pues venga, comparto yo de nuevo y ya nada, eh, turno para las preguntas, preguntas que tengáis, usos que, bueno, que os han parecido estos usos, los conocíais, no, otros usos que habéis dado a familias... una mierda, Vaya bueno, teníamos, rollo... Teníamos la pregunta de Tiffany del principio del todo, que yo la respondí mal porque pensé que estaba hablando de, de borrar, nos preguntaba eh, Tiffany si se podían modificar los hosts de, de una familia ya creada, ¿no? Yo yo la entendí mal, pensaba que decía ya del proyecto, no de la familia. Eh, bueno, esto es... Eh, doy la palabra a Álvaro, ¿vale? Que, que seguro que, es, que lo cuenta mejor que yo, pero vamos, es eh, justo lo que decía antes. Que no, que no se puede. Vale, gracias. Eh, sí, así es. Eh, sí, una vez que has colocado una familia en su host, ese parámetro aparece en gris en su barra de propiedades. Eh, entonces, eh, de una manera, eh, no sé, fácil, sencilla o a través de, de ese menú de propiedades, no puedes cambiarlo. Eh, o sea, cuando un parámetro queda en gris, pues es que es, solo, es como solo de lectura. ¿no? Eh, la opción que tienes es eh, a través del menú contextual, una vez que seleccionas la familia, en la barra superior te aparece eh, Pick New, o sea, seleccionar eh, nuevo anfitrión. Entonces, tendrías que clicar con el cursor en, en, ese, eh, en ese nuevo anfitrión. O sea, tendrías que localizarla eh, nuevamente. Como veíamos en el, en el ejemplo antes, eh, cuando cogí una de las luminarias para intentar volver a localizarla, eh, aparecía una, una señal de prohibido cuando eh, el cursor estaba en el espacio cuando encontraba un, un falso techo modelado entonces ya sí la podía ubicar entonces esa sería la forma de eh, cambiar el anfitrión ¿Puede haber más formas? Bueno, pues ya eh, las que se nos puedan eh, ocurrir pero bueno, ya en cuestiones más de automatización o, o, o historias varias Sí. En cualquier caso, yo creo que Álvaro lo ha dejado claro, que, que casi que mejor utilizarlas sin anfitrión. ¿no? Yo A mí me ha quedado claro. O sea, hay que estar muy seguro de, de cuándo eh, quieres usarlas eh, con anfitrión. Y probablemente sea cuando eh, tú eres dueño de eh, todos los elementos que están relacionados. Es decir, pues un muro y una ventana. ¿no? Tú eres dueño del muro y de la ventana. Pero no, que, que, que no te borren. Alguien un muro y pierdas tus ventanas. Cuando tenemos un único modelo, ¿no? El problema viene cuando con los vínculos y demás. Claro. Uh -huh. Y estas, estas automatizaciones vienen de que lo hemos sufrido un poco, ¿no, Álvaro? Que hemos recibido un modelo, había que cambiar algo y había perdido su host y ya no había manera. Sí, pues, sí, bueno. por supuesto. Así es como se aprende <risa> en la guerra. Con Dynamos y Macros, pues bueno. Puede salir del, del paso, pero vamos, que el mal ratico no, te lo, no nos lo quitamos. Sí, yo creo que eh, también el, el, el, el kit la cuestión es dependiendo del control que tengáis de los proyectos. ¿no? Si, si vosotros lo controláis, pues utilizar familias de anfitrión puede ser, puede ser muy útil. Porque realmente cuando se modifica el, eh, el elemento, el host en particular, pues bueno, se actualiza no la, la, la posición de las familias, etcétera Pero cuando hay muchas personas trabajando en los proyectos y, y ya perdéis ese control, ¿no? Hay modificaciones que no controláis y tal, pues ahí uh -huh. es cuando los problemas de repente, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con, con todos los rociadores, no? Como le pasa a Álvaro en su ejemplo. Eso es, lo, lo peor es que ocurra y encima no, no te enteres o no lo sepas. Y un mes más tarde te llegue la sorpresa. Eh, bueno, se había comentado por aquí hoy en el chat también acerca de, de familias descargables, de proveedores o de hacerlas eh, uno mismo. No sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, yo le decía narciso. Encima, narciso. Narciso, no nos fastidies, las tienes que hacer tú. Eh, no, bueno, es broma. Eh, o sea, al final lo que pasa es que cuando te des... lo que decimos es que si te descargas una familia de fabricantes, sí que es verdad que ahora ya están poniendo más cuidado ¿eh? y, y van mejorando. Pero normalmente pues ellos ponen todo el detalle de, de su producto, que al final es muchísimo. Entonces, si me a usar esas familias en una etapa del proyecto que no sabes, no está muy definido, pues te va a pesar un montón. Luego en temas de visibilidad es, es fastidiado que, que lo veas como tú quieres. Bueno, da, da más problemas que si al final tú creas una familia eh, que sea muy sencilla, adaptada a su uso y luego seguramente ya especificarás eh, qué producto es. No hace falta igual que metas todo el detalle. Pero sí que es verdad, o sea, estoy de acuerdo con Narciso en que, eh, en que hay veces que hay familias que te descargas que, te, que están bien y que te ahorran un tiempo. No vamos a ser ahora aquí súper estrictos con esto. Sí, eh, la única cosa es cuando te descargas familias, realmente revisar que que son qué, revisar las tres buenas prácticas que decía un poquito a, eh, Alberto, ¿no? Que, que realmente cumplen la función, o sea que no tenemos una familia con muchísimo nivel de definición para un proyecto que está en una fase de diseño de anteproyecto, eso no tendría ningún tipo de sentido y también la gestión de los parámetros que decía, es que es casi más importante la gestión de toda la información que tiene la familia porque eh, lo, normalmente los proveedores pues ponen todo tipo de información que puede ser útil a lo mejor para Facility Management o alguna de ellas en plan pues de las garantías, eh, buenas prácticas de uso de esa familia o yo que sé, mil cosas, pero desde luego en, en algunos estados del proyecto no tiene ningún tipo de sentido ¿no? de ir cargando toda esa información. Entonces, pues, bueno, a lo mejor te las puedes, las puedes descargar y luego limpiarlas. Es una buena práctica, quizá. Nos pregunta Javier eh, sobre las clases, eh, o sea, aprender a las familias, programar, y si el plugin, digamos, un ejemplo de lo que puede, se puede hacer con las clases de Modelical. No llana tanto, Javier. O sea, no... <ríe> con unos cursos grabados, vamos... Eh, Creo que los cuatro que estamos aquí no sabemos programar el, el plugin este modélico. Modelical. Es nuestro equipazo de, de, de desarrollo. Sí. Eh, pero sí que vas a aprender a todo el tema de gestión de familias, crear familias y también tenemos otros de, de, de programación con Dynamo, que bueno eh, no lleva a ser programar en la API. No sé si tenemos ya alguno de programar en la API, pero vamos te va a ayudar muchísimo a agilizar todo temas de automatización, de tareas repetitivas, generación de modelado complejo, etcétera. Sin sí, dudarlo. La herramienta en particular, la verdad que en Modelical no vendemos de momento nuestros productos, pero sí los utilizamos en los proyectos en los que trabajamos y en los servicios que, que ofertamos. ¿no? Entonces, ahí la, simplemente os quería enseñar una forma muy buena, que es como la hacemos nosotros, pero soy consciente de que existen otras herramientas en el mercado de gestionar los, las familias y los parámetros, de tanto de, de las familias como de los proyectos. En cualquier caso, si tenéis, pues como os decíamos, ¿no? si tenéis alguna necesidad específica o cualquier cosa, podemos intentar ayudar con nuestro plugin o con otro. Nos pregunta Mario que si será compartido para ver después el webinar, pues eh, si nuestro compañero Gonzalo, que está aquí entre bambalinas, nos corrige, sí. Eh, os lo enviará en unos días. Y luego también nos pregunta Catalina. Eh, para, para, sobre los parámetros en fase de mantenimiento eh, bueno, la BIM Interoperability Tool esta yo creo que está muy enfocado a preparar los, eh, los entregables COBIE eh, y esto digamos que la herramienta esta lo que te permite es mucha más flexibilidad a la hora de que tú definas los parámetros que, que pues eso, que quieres meter además que te lo mete también en las familias digamos y la parte de COBIE eh, te ayuda a rellenarlo eh, pero bueno, esto en principio te ayuda a añadirlo dentro de las familias y sincronizarlo en muchos en muchos modelos. Mira, efectivamente, me corrige Iván que efectivamente tenemos un curso con, de programar en la, en la API de Revit. Y con lo del plugin, perdón si he generado alguna, algún tipo de, de confusión, eh, nosotros en particular no vendemos productos, vendemos servicios. Entonces, cuando tenéis una necesidad en vuestra empresa y nos contratáis, si, si, si necesitáis ese plugin se, se comparte con vosotros o si necesitáis otra cualquier otra cosa se hace ¿sabes? se personaliza para vosotros se desarrolla la, la, la librería de, de familias que necesitéis específicamente. No me refiero a que con las clases se compartan ni con el webinar, ni con nada. Es una cosa que... Así es como nosotros eh, trabajamos, que es un poco lo que quería decir. Y creo que es una buena práctica de trabajo. Se puede hacer de esa forma se puede hacer de otra forma. También se puede hacer con Dynamos eh, o, o, o, con, o, con app, o con la API que decís, o, o con macros y la API. Tenemos una pregunta para ti, Álvaro, <risa> que va de sobre MEP. Sí, sí, sí. Nos pregunta José Antonio, en proyectos MEP, eh, problemas con escalas de representación. ¿Cuáles pensáis que es la mejor manera de trabajar? ¿Por una familia adaptativa o con diferentes familias en función de la escala con los problemas de actualizaciones que conlleva? Eh, bueno, aquí estoy leyendo familia adaptativa y MEP. Eh, no sé si estamos hablando de... o oh, si sí, estoy entendiendo bien... Eh, una familia adaptativa es la que podías enseñar tú, Alberto, eh, pues eh, días, ¿no? eh, en obra lineal. Creo eh, que son cosas distintas, sí. Si, si José Antonio se refiere a una familia MEP eh, que, que es parametrizable, o sea, que puede cambiar eh, en ancho o largo, o no sé, otras cualidades, eh, eso es una familia parametrizable, ¿no? No, no Puede ser que adaptativa. se refiera a um, las familias que se adaptan al tamaño de la tubería, todos, todos los fittings. Eh... Accesorios. Entiendo que irá por ahí, ¿no? Por el tema de los de los proyectos MEP. Pero bueno, eso sí que eh, había una imagen al principio de que eso, eh, y corrígeme Álvaro, se adapta con las lookup tables, donde, bueno, pues a través de fórmulas y demás, eh, dependiendo de la tubería en la que, que tú le pongas esa familia, pues se adapta a su tamaño a, a el, al diámetro. Tuberías sí, conductosas. Eh, eh, sí, eso es. O sea, familias eh, como la, las que pueden ser de. Eh, categoría accesorios de tuberías, eh, es más interesante que se adapten a la tubería donde la estás colocando y no que tengas tú eh, que seleccionar en el tipo eh, el diámetro de ese accesorio. Y eso pues sí, se hace todo con parámetros de, de distancia y con lookup tables. Sí, sí era... que era ah, sobre la representación la gráfica de... en planos. Bueno, la, la, la representación gráfica en planos se puede ser independiente de eso, ¿no? O sea, una cosa es cómo responden las familias en 3D en cuanto al modelado y luego, cómo se, eh, aparte, cómo se visualizan eh, las familias en 2D. Siempre tenemos, una, eh, tenemos las opciones de, de visibilidad dentro de una familia, eh, donde indicamos cómo se ve en 3D, cómo se ve en plano, cómo se ve en sección, entonces eh, trabajar eh, la simbología. Eh, respecto a, a, la a la adaptación de esa familia al, al 3D, eh, podríamos decir que es independiente. No sé si estoy contestando exactamente a la pregunta... Ah, yo creo que entiendo a lo que se refiere, que es que en la escala 1.100 igual tú quieres un simbolito donde tienes el, el, pues el típico arco, la semicircunferencia, y luego en escala 1.20 ya igual quieres una el, el, imagen más real del enchufe. Bueno, yo creo que todo esto es a través de anotaciones genéricas anidadas. Sí, anidadas dentro de la familia y con las opciones de visualización que hay dentro de, de la familia. ¿no? Si queremos que se haga visible el, el 3D o si queremos que se haga visible eh, pues unas anotaciones, bien sean eh, familias anidadas, anotaciones anidadas o bien sean eh, dibujadas en la propia familia. ¿no? Luego nos pregunta Víctor si conocemos alguna forma de crear un plan fixture que utilice de anfitrión la topografía del sitio. Yo creo que topografía de por sí no puede ser anfitrión. Eh, y no sé si alguien me corrige, pero bueno, siempre podrías hacerla basada en un plano de referencia que te colocas ahí según quieras poner la, la topografía. La pre... Me parece un caso raro. No sé, bueno, será para... El... Bueno, no lo sé, pero me imagino que va por ahí. No sé si alguno me corregís. Vamos, las posibilidades de anfitrión son las que aparecen en los templates cuando creas una nueva familia. En una de las primeras slides o diapositivas que, que presentaba anteriormente eh, aparecen listadas. y No me acuerdo ahora exactamente del número que son, pero podría decir seis. Y no me suena que esté topografía eh, listada como una de ellas. Vale, más preguntas. Y perdón si me pierdo aquí, que ya hay unas cuantas. ¿Alguna familia que sea de cables? Eh, los, cables en, en, las... en, los, los cables en los sí. cables en, en Revit en realidad no, no, es un, no es un elemento 3D. O sea, lo que se modela en, en Revit, en cuanto a electricidad, eh, son los elementos de soporte, o sea, las bandejas de cable. Pero no cada uno de los cables, porque bueno, sería una locura ver eso en 3D. Eh, sí tenemos conduit, que para algunos casos, pues también puede ser interesante o pueden llegar a representar algunos. Eh, cables eh, de tamaño muy grande si fuese necesario, pero bueno, lo que es el cable eh, eh, no se modela en 3D. Eh, sí hay una herramienta de cable que es pues, bueno, para documentar los, eh, los planos 2D y eh, va muy asociado a los circuitos, para visualizar los circuitos en planos. Pues lo que comentaba antes José Antonio de, de la visualización de las familias, que hace una mención Tiffany, eh, que es cierto que se ha, se ha de jugar con el nivel de detalle de la familia, pero claro, tienes que editarlo y, y configurarlo previamente para que eso funcione. Uh, eh, perdona Natalia, me puedes repetir estaba leyendo aquí el el chat y no, las preguntas hace una mención a, a la pregunta de antes de José Antonio de la visualización según la escala y Tiffany dice de hace referencia al nivel de detalle y, y, y digo que sí pero que hay que editarlo en la familia para que para que corresponde al nivel al nivel medio bajo y alto eh, sí sí sí sí eh... Vamos, la, la familia necesita eh, pues, bueno, ser configurada con unas propiedades eh, específicas de visualización eh, para poderse ver en los planos pues, con un alto con un nivel de detalle alto medio o bajo así como se podrían eh, bueno, partir eh, digamos, los, eh, los grados de, de detalle de visualización Bueno, Javier, yo por tu comentario creo que podrías utilizar el tema conduits o para afinar un poco más esa medición que dices. Sí, de todas formas, eh, cuando has hecho un, un circuito en Reddit, puedes editar ese circuito y, y, y ahí dentro del propio circuito puedes indicar mediante una, una línea, una línea que puedes dibujar en sección y en planta, o sea, es una línea editable, pero es una línea, no es un, un elemento eh, real modelado. ¿vale? Entonces, con esa línea eh, lo que marcas es el, el enrutamiento de, de ese circuito, ¿eh? o sea, por dónde van los cables eh, de ese circuito. Eh, cuando le das a finalizar entonces la edición del circuito, en propiedades de ese circuito sí, que te, sí, sí te aparece eh, la longitud de, de cable. Es, es una, eh, una propiedad que implementaron en, eh, creo que era en Revit 2019, antes no existía, a partir del 19 creo que eh, es cuando ya sí puedes empezar a medir cable eh, de un circuito. Bueno, pues eh, si queréis eh, cortamos aquí... El webinar eh, simplemente os dejamos ahora nuestros emails para cualquier consulta eh, y bueno una última reflexión ya para finalizar el que bueno la importancia de las familias no y permitiéndonos un poco esta la broma no, que bueno, las familias son muy importantes dentro del modelado de Revit y bueno, es importante mantener la, la estabilidad familiar, que por cierto creo que en, en alguna de estas familias no es, no es la no, no es lo que reine, ¿no? Cuéntame, yo cuando lo dejé de ver, pues ya estaban que si separados, que si no, bueno, había muchos jaleos vale pero bueno eh, esperamos que os haya gustado sobre todo que bueno que hayáis cogido ideas para de aplicarlas en vuestros proyectos que sepáis que bueno se pueden dar ideas como eh, vamos aplicaciones muy curiosas a las familias fuera de lo que normalmente todos pensamos y bueno intentar reaprovechar ¿no? toda la información que tenemos dentro de los modelos y eh, aplicar la consistencia ¿no? que es un poco lo que siempre nosotros estamos aquí todo el rato pesados con, con ese tema, con la consistencia y la información. Pues creo que nada más. Agradecer a Bego, Natalia y Álvaro y a todos vosotros vuestra presencia. Tenéis nuestros correos para cualquier duda y nada creo que bueno por redes sociales os informarán del siguiente y Gonzalo os enviará por correo eh, el acceso a esta al webinar de hoy.